Nos encontramos en un país de enormes paisajes, que cuenta con una espectacular ruta en coche por la costa del Atlántico. Es conocido por sus acantilados, las ovejas, las casas de colores y, por supuesto, por sus pubs. Bienvenidos al condado de Cork, al sur de Irlanda. Acabamos de llegar a Cobb, que es un precioso pueblo pesquero, como podéis ver aquí a mi espalda. Fijaros qué casas más bonitas. Famoso porque fue el último puerto desde el que zarpó el Titanic antes de hundirse. Y justo en el embarcadero desde el que zarpó el barco han colocado un museo que se puede visitar. Mira, acabamos de comprar la entrada, que es esta, para dar una vuelta y hacer un tour por dentro que nos expliquen toda la historia del Titanic relacionada con este puerto. La entrada es muy curiosa. Es una réplica de un ticket original del de pasajero James Scallon, de 22 años. Viajaba en tercera clase. Zarpó el día 11 de abril de 1912. Este es el camarote de tercero y este es el de primero. Al final del todo hay una lista donde pone todos los que zarparon desde aquí y si murieron o no. Entonces tú vas a... la idea es comprobar si sobreviviste, ¿no? Ah, mira, James Scandon, Este del el cero. Y aquí, a la edad de 22 años, pasajero de tercera, desaparecido. Seguimos recorriendo Irlanda y la última parada del día de hoy es el Castillo de blarney. Este castillo se encuentra en la localidad de Cork y es uno de los castillos más bonitos y mejor conservados que hay en la zona del sur de Irlanda. Bueno, bienvenidos a Kingsail. Acabamos de llegar, es este pequeño pueblecito que nos encontramos aquí a mi espalda. Hoy es sábado, hace un día espectacular y además hemos coincidido justo con una feria de coches antiguos. Así que vamos a dar una vuelta por el pueblo.